como bien lo dice, lo dice Francia Márquez y Petro también, ya una, una narrativa que, se hace, que está centrada en la vida, la defensa de la vida, una economía para la vida, una economía para el buen vivir. Lo anunciamos al principio del programa, es un enorme placer, formará parte de la novena conferencia latinoamericana y caribeño, caribeña, perdón. Él es antropólogo colombiano, radicado en los Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Estamos hablando de Arturo Escobar. Arturo, bienvenido, un honor enorme tenerte aquí en el InfoClaxo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo especial para Karina, para Eric, para todas y todos en el equipo de información y comunicación de la Claxo. Es un placer estar con ustedes hoy en día. Eh, Arturo, la verdad que siempre es un placer poder escucharte, que nos ayudes a reflexionar sobre alguna de las cuestiones que están pasando en esta realidad más compleja que nunca, en la que como primer temática a, a, a plantearte y poder hablar, aunque sea unos minutos, eh, es muy difícil dejar de lado el tema de la pandemia. ¿En qué lugar nos deja la pandemia? ¿En qué lugar eh, nos deja lo sucedido en, en, el, en los últimos dos años? Eh, y ahí un poco las dudas es de ese momento de la pandemia como momento de cambio, de reflexión profunda que nos llevará a mundos o construcción de mundos mejores parecemos haber llegado a un lugar eh, por lo menos un poco más triste y con menos expectativas de lo que había en ese momento. Digo, eh, en ese sentido, en lógica de reflexión, eh, ¿qué es lo que nos permite en este punto de la pandemia, después de dos años vividos, reflexionar? Eh, ¿Sirvió para correr un poco la omnipotencia de los seres humanos? ¿Sirvió para pensar en las lógicas medioambientales? Eh, ¿O entiendes que no hubo esa conexión necesaria, para que tenga una cierta utilidad al estilo moraleja o fábula, Arturo? Bueno, sí, claro. Sigue siendo una pregunta acuciante la pregunta de la pandemia, aunque ya poco nos la hacemos. Otras cosas han llegado a ocupar nuestra atención, incluyendo la guerra en Ucrania, obviamente. Toda la problemática que estaba a, hablando Karina, alcancé a oír un poco lo que Karina mencionó eh, muy interesante. Pero la, la pandemia sigue siendo una realidad, pero entonces, ¿qué enseñanza nos dejó la pandemia? Yo creo que Siempre me gusta recordar un lema que surgió al calor de las protestas en Chile en octubre de 2019, si mal no recuerdo, que decía muy simplemente, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día, más de dos años después del comienzo de la pandemia, oficialmente declarada pandemia en marzo del 2020, y que si hubiera que hacer un balance, uno podría decir, no, ya hemos vuelto a la normalidad? pero no, hasta cierto punto sí, es decir, la, la, el sentido de normalidad al que hemos regresado no es muy diferente al sentido de normalidad que teníamos, a pesar de que hay nuevos cuestionamientos de la globalización, la globalización como, lo, como la conocíamos, sabemos que es vulnerable, pero me parece que la pregunta más importante que deja estos dos años es que tenemos que enfatizar ese, ese, ese nuevo comienzo posible, que nos ofreció la pandemia como ruptura, como una forma de repensar, retomar, rehilvanar los hilos de la vida, de la, de la realidad social, y que no estamos allí todavía, aunque muchos grupos sociales, movimientos colectivos y obviamente muchas propuestas desde la Academia de la Intelectualidad se están encaminando por esos lados. Pero me parece que todavía no estamos allí, yo lo propongo como una hipótesis, que es lo que voy a desarrollar en la conferencia de Claxo, a la cual invito eh, muy especialmente a todas y todos los investigadores, investigadores activistas jóvenes. Es una gran fiesta del pensamiento crítico latinoamericano, la conferencia general de Claxo, como bien lo mencionó Karina en su intervención hoy en día, y les invito a todas y todos a que participen activamente en, en, en este gran evento. Eh, Arturo, estaba escuchándote con mucha atención en relación a este momento de la pandemia y los las, las nuevos temas, las nuevas problemáticas que surgen en el camino, pero pensaba, la pandemia la podemos entender como un nuevo paso de la globalización imperial o, o eh, digo, en, en la lógica de, de entender cómo un fenómeno ocurrió en un lugar, seguramente relacionado con lo medioambiental, seguramente relacionado con el tema de la salud, con la posibilidad del acceso a la salud, ¿Termina generando catástrofes en muchas partes del mundo y es un paso más de la globalización imperial? Para mí, definitivamente, está muy claro que la respuesta debe ser afirmativa a esa pregunta. Eh, ahora, las condiciones que crearon la pandemia vienen desde de antes de la globalización neoliberal. Vienen desde el comienzo... Bueno, se habla del antropoceno, y el antropoceno tiene distintas fechas de, de, de, de inicio. Eh, se habla de ir más allá atrás más atrás todavía la conquista de américa yo creo que la, el, el, la pandemia tiene su raíz más profunda en el desbalance que ha introducido la actividad humana en la relación entre los humanos y los no humanos la relación entre los humanos y la tierra entre la, los humanos y, y la y la y el mundo natural yo creo que es ese desbalance el que ha causado que surjan este tipo de enfermedades este tipo de pandemias pero ese desbalance obviamente no surge por sí solo surge por una actividad humana particular surge por una concepción antropocéntrica de la vida del mundo del cosmos surge por un sistema social y político llamado capitalismo surge por un pro, por un sistema eh, cultural ontológico que se llama patriarcado y racismo es decir todo eso es entroncamiento de factores que involucra no solamente capitalismo, patriarcado y racismo, sino también las narrativas mismas fundacionales de la vida, que son las que están en juego en última instancia, son las que están eh, debajo, esa narrativa del hombre occidental, secular, liberal, eh, que, que, que todo lo puede, que puede manipular la naturaleza y controlar la naturaleza y explotarla a su maño. Esas narrativas son precisamente las que ahora están en cuestionamiento y que aún no estamos llegando a un cuestionamiento, o sea, el cuestionamiento está allí, está surgiendo, no lo oímos todavía tan claramente desde ese punto de vista, porque seguimos pensando con las categorías que generaron, que generaron el, la pandemia y la crisis, y tenemos que empezar a elaborar nuevas categorías. Eh, la dificultad de, de pensar en nuevas categorías, en, en realidades alternativas en la construcción de, de un mundo por lo menos con características diferentes, entiendo que tiene un choque bien concreto con el proceso de globalización reinante desde hace tiempo a nivel mundial. ¿En qué momento de la globalización nos encontramos? Porque entiendo que no es el mismo de los años 90. Eh, evidentemente, muchos a nivel social entendieron que esa globalización que vendían en los 90 como una gran panacea de comunicación general, de interacción cultural, digo, demostró muy rápidamente sus garras, demostró muy rápidamente no solamente su falencia, sino los graves problemas en esta lógica imperial de la que reciente consultaba Arturo. Entonces la consulta es, ¿en qué momento de la globalización nos encontramos, a tu entender? Bueno, yo creo que estamos ahora en, pasando por una coyuntura muy interesante donde estamos empezando a ver las fisuras de la globalización. Como tú decías bien, que la globalización no era la panacea que nos pintaron y que nos vendieron, de gran abundancia y gran eh, prosperidad para todo el planeta, más bien ha sido lo contrario. Que los últimos 70 años de globalización y desarrollo han sido años de incremento de la desigualdad y de la devastación del planeta. O sea, está muy claro para mí que estamos llegando a un momento en que podríamos empezar a hablar de el fin de la globalización como la conocíamos. Eso no quiere decir que la globalización se va a acabar, la globalización va a seguir, sin duda, eh, porque es el juego del capital, es el juego de los imperios, es el juego de muchos actores sociales y de muchos procesos sociales de larga data que, son, que no se pueden parar de la noche a la mañana. Pero entonces a mí me gusta hablar como de tres emergencias, pero emergencias en el sentido doble de la palabra. Emergencia, por un lado, como alguna situación urgente, crítica, que cuestiona nuestras formas habituales de hacer las cosas, como algo urgente, como el cambio climático, es una emergencia de ese tipo. Pero emergencia también como lo que surge, que es genuinamente nuevo, que no podemos anticipar completamente, pero que está allí ya surgiendo y que podemos empezar a verlo. Entonces, las tres emergencias, muy probablemente Gustavo, son las siguientes. Hay una dimensión social de las emergencias, emergencia a nivel social, digamos como catástrofe, eh, obviamente el cambio climático, el aumento de la desigualdad, obsceno aumento de la desigualdad el aumento de los feminicidios, de la, de, la, de, la, de la xenofobia, etcétera, etcétera. A nivel social, la emergencia, en el segundo sentido de la palabra, como el surgimiento de algo nuevo, es el surgimiento de los pueblos y de los colectivos que tienen nuevas ideas y que están pensando con categorías diferentes. Eso todavía no lo estamos ubicando bien. Segundo, también hay una dimensión ecológica de las emergencias. La emergencia a nivel ecológico, obviamente, es el terricidio, como bien lo denomina Moira Millán. La emergencia a nivel de, la emergencia, la dimensión ecológica de la emergencia como surgimiento es el surgimiento de la tierra como un nuevo actor social, como una preocupación activa que antes no la teníamos, por lo menos de una forma tan acuciante. Y finalmente una tercera dimensión que es muy importante y va al corazón de tu pregunta, Gustavo, que es la, la dimensión epistémica de la emergencia. La, la, la, la dimensión epistémica, quiero decir, de la emergencia como algo urgente es que ya las categorías de la teoría social contemporánea no son su, suficientes, claramente son insuficientes para abordar los procesos que tenemos que abordar y para pensarlos y para ir más allá de esa crisis. Y por otro lado, que también está, está la, la, la, dimensión, eh, la dimensión, digamos, de surgimiento nuevo, de algo nuevo de la, de la, de la, de la cuestión epistémica que es las nuevas categorías, narrativas de la vida, nuevos pensamientos que están surgiendo en esa interfase entre movimientos sociales y procesos sociales por un lado y por otro lado la academia crítica, la intelectualidad crítica por el otro, uh, que me parece que en América Latina tiene una vitalidad impresionante en este momento. Y creo que en América Latina hoy en día está en posición de ofrecerle al mundo esas nuevas narrativas que están surgiendo del continente y que pueden iluminar también. A otros rincones del planeta. Eh, Arturo, específicamente y yendo a esta última parte de lo que tú dices, eh, hemos visto en Latinoamérica, de, después iba, iba a consultarte con respecto a lo político, eh, político no sé si político partidario, pero sí los gobiernos y lo que ha sucedido con los procesos del progresismo, por llamarlo de alguna manera en Latinoamérica, pero específicamente yendo a los movimientos sociales, eh, a la lógica de, de la lucha en las calles, hemos visto movimientos muy potentes y posiblemente el gran movimiento fue el de los feminismos, los movimientos de los feminismos y las disidencias en Latinoamérica y el Caribe, que tuvieron enorme repercusión en Chile, en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana, en Colombia, y muchos de ellos, de esos movimientos de los feminismos, unidos también a la lucha eh, medioambiental, ¿no? Entonces, la, la consulta eh, ahí en relación a esto es cuál es el lugar para los movimientos sociales y los feminismos en particular que tú entiendes al día de hoy en el marco de este mundo tan complejo y difícil donde la atracción de los sectores poderosos obviamente no quieren perder ni un centímetro de espacio. Perfecto. Yo creo que es una pregunta súper importante, eh, Gustavo. Yo a veces digo que hay dos, tres grandes áreas muy intensas, muy vibrantes de pensamiento, tanto de pensamiento crítico como de activismo social en el continente. El feminismo o los feminismos, porque son muchos feminismos muy diversos, los ambientalismos y todo lo que tiene que ver con los grupos étnicos, especialmente los grupos indígenas y afrodescendientes. Pero me parece que de los tres el feminismo es el que más está aportando eh, inspiraciones críticas, potentes complejas, entramados de conceptos que son fundamentales eh, pensando eh, por ejemplo en los conceptos como la, no obviamente la relación entre el patriarcado, la crítica al patriarcado la crítica al capitalismo y la crítica a la, de, a la devastación ambiental que como bien dicen eh, muchas feministas, la revolución será feminista o no será la transición, las transformaciones serán antipatriarcales o no serán y también tendrán que ser antirracistas y poscapitalistas sin duda entonces, yo creo que los feminismos, y si vemos la producción intelectual hoy en día en el continente, las feministas indígenas, afro comunitarias, lesbianas, eh, los feminismos trans, y obviamente las feministas eh, desde la Academia de la Intelectualidad Crítica, mestiza, están produciendo unas obras impresionantemente potentes, y creo que a mí me gusta mucho usar el concepto que introdujo originalmente Raquel Gutiérrez Aguilar en México, pero que lo vemos en las obras de muchas otras feministas, que es el concepto de política en femenino, que tenemos en cierta forma que feminizar la política. Feminizar la política quiere decir centrar la política en la vida, centrar la política en la producción y reproducción de lo común, del común, de la vida, las condiciones de la vida, recuperar la capacidad para hacer la vida, para construir los mundos, que las hemos ido perdiendo con la globalización cada vez más, y todo lo que tiene que ver, obviamente, con, con el nuevo paradigma del cuidado. O sea que yo creo que allí hay, hay una beta que tenemos que seguir explorando muchísimo y enriqueciéndola, que hay muchas compañeras eh, feministas que lo están haciendo de una forma muy lúcida y brillante. Arturo, en, en este camino eh, de vaivenes de Latinoamérica y de disputa de poder concreta que, que se genera en el día a día, eh, eh, hemos visto un proceso del de vuelta, por llamarlo de una manera, yo entiendo que simplista, progresismos en la región, complejo, un, una segunda vuelta con sus complejidades, posiblemente eh, en algunos casos muy golpeados, eh, porque en el medio de los procesos progresistas anteriores hubo procesos neoliberales de muchísima profundidad en los países, entonces esta segunda vuelta de procesos progresistas se vieron muy impactados, pero en el camino también, Arturo, hemos visto espacios como el de Chile, que era el showroom del neoliberalismo a nivel latinoamericano. Era ese espacio donde todo supuestamente parecía funcionar muy bien, pero como los showrooms, cuando uno intentaba ir al baño no funcionaban, cuando uno intentaba ir a la cocina no tenían agua, cuando, digo, todo era ficticio, ¿no? Digo, como los showrooms en donde eso no funciona. Entonces, y ahí vimos un proceso muy fuerte. En Colombia que después te preguntaré específicamente porque me interesa muy eh, profundamente tu, tu opinión y tu reflexión sobre el proceso colombiano en la actualidad y las próximas elecciones. Pero a nivel Latinoamérica y el Caribe, eh, ¿cuál es el lugar que están teniendo los llamados progresismos, los sectores, eh, los sectores que están proponiendo cambios, digamos? Y en esta segunda vuelta de los progresismos, ¿cuál es tu lectura de la posibilidad concreta y real de transformar, en esto que tú hablabas, de nuevos mundos. Bueno, yo creo que ahí hay, hay muchos balances de los progresismos, de la primera ola de los progresismos contemporáneos que comenzaron con la elección de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela, que se expandiera por buena parte del continente, especialmente en Sudamérica. Y de esas evaluaciones, lo más importante, me parece a mí, es la necesidad de que los progresismos de la nueva generación que van a empezar a surgir, que están surgiendo ya, eh, como mencionas el caso de Chile, confiamos en que el caso de Colombia va a ser algo parecido, bueno, ya es algo parecido, pase lo que pase en las elecciones, uh, de que va a aprender eh, por lo menos tres cosas. Primero, la necesidad de cuestionar de una forma más profunda el modelo económico de desarrollo convencional extractivista. Tienen que ser progresismos post-extractivistas, de, post definitivamente. Allí encontramos obras muy interesantes y propuestas muy interesantes de transiciones al post-extractivismo. Eduardo Gudinas, por ejemplo, pero mucha otra gente está trabajando ese tema de una forma muy, muy interesante. Segundo, tienen que abrirse de una forma muy muy contundente, nada tímida, como lo hicieron los progresismos o en, o en retórica solamente del 99 hasta el 2015 2016 a toda la cuestión del cambio climático la cuestión ambiental me gusta mucho el lema que han escogido Gustavo Petro y Francia Márquez para su campaña Colombia potencia de la vida es decir, América Latina puede ser la potencia de la vida, puede ser el continente de la vida, pero pensarlo de esa manera tiene, tiene que ver con ir más allá descentrar la obsesión con el crecimiento, descentrar la problemática del desarrollo convencional, centrada en la, simplemente en las cuestiones materiales y el consumo, el individualismo, etcétera, etcétera, porque a eso hemos llegado las clases medias de América Latina. Significa recentrar el desarrollo y la economía en el buen vivir, no subordinar el buen vivir a la economía, sino la economía al buen vivir, igual con la tecnología. Y finalmente abordar de forma también muy contundente la cuestión patriarcal y los racismos históricos que han existido en el continente. Arturo, en este camino eh, y antes de ir a Colombia, digo, adelantando, pero antes de ir a Colombia específicamente, que es un gran foco, eh, y antes de ir a Brasil, que también es otro gran foco de los próximos procesos, eh, desde Latinoamérica y el Caribe, eh, ¿conseguimos sacarnos ese ropaje del tercer mundo, ese ropaje que nos tiraron desde los, países, este, desde, desde los países que intentaron enmarcarnos en qué lugar debemos estar? Digo, ¿pudimos ponernos otro ropaje, o, otra vestimenta, o seguimos muy enmarcados en esa lógica de lo que nos dijeron que somos? Lastimosamente, y esto es una, sería una conversación mucho más larga, ya que yo trabajé por, muchos, por varias décadas en la crítica al discurso del desarrollo a ese proceso histórico muy complejo que se dio a comienzos de la Segunda Guerra, a final de la Segunda Guerra Mundial, en los 50 particularmente, donde nos inventaron como subdesarrollados, como tercer mundo, a los países de Asia, África y América Latina. Y ya desde finales de los 80 ya había mucha gente, incluyendo latinoamericanos, uh, en, en, en, en, en muchas personas en América Latina que decían que tenemos que ya empezar a hablar de cuestionar ese modelo de desarrollo en una forma muy fundamental, es cuestionar la premisa básica de ese desarrollo, esa invención, ese gol que nos metieron de que éramos ciudadanos de segunda o tercera clase, bueno, de tercera clase, realmente tercer mundo, y que el precio de desarrollarnos era convertirnos como las sociedades industrializadas. Yo creo que todavía estamos en buena medida allí. Y tendríamos que hacer la pregunta de si estos análisis críticos del, de análisis críticos del desarrollo y el desarrollo capitalista hasta qué punto han sido efectivos, hasta qué punto han sido útiles. Y yo creo que es un trabajo, digamos, una, un trabajo de reflexión que todavía no lo hemos hecho, que va al, a la esencia de la relación entre trabajo intelectual y práctica política, porque producimos ideas para transformar la, la realidad, obviamente ideas críticas, pero que. 70 años después de la invención del desarrollo todavía los gobiernos y muchos actores sociales siguen pensando en términos de desarrollo. Ya no hablamos de tercer mundo, pero se habla de sociedades en desarrollo. Siempre el desarrollo está por todos lados todavía en el discurso oficial, en la mayoría de los países y no en todos los países. Así que yo creo que se está posicionando un nuevo lenguaje, con muchos nuevos lenguajes, incluyendo el buen vivir, el vivir sabroso en Colombia, como lo llama Francia Márquez, que es un concepto muy interesante. Así que es un camino en el cual todavía, todavía estamos andando. Arturo, eh, has nombrado en varias oportunidades a Francia Márquez. Tuvimos la posibilidad hace muy pocos meses, cuatro meses, de que ella visitase eh, la sede de Claxo aquí en Buenos Aires. Hicimos una entrevista que le decimos a, a toda la gente que está viendo, vean esa entrevista que ya... Creo que al día de hoy están 130.000 visualizaciones, es impresionantemente interesante. Digo, y, y, y logramos hacer un recorrido con Francia ahí desde su infancia a, hasta el día de hoy en ese recorrido, porque es una historia fascinante en esa relación entre lo que significa eh, ese reconocimiento a dónde se para con la lucha después de haber atravesado una vida con una dureza tremenda, digo, teniendo... Eh, a, su, a, a su hijo en, eh, en la, trabajando en la mina, digo, una, una historia realmente muy fuerte, pero con un nivel de concepción y con concepto sobre la realidad actual de nivel de profundidad enorme. La elección eh, de, de Gustavo Petro, de, de que Francia Márquez sea su candidata a la vicepresidencia, la elección anterior, donde realmente consigue una cantidad de votos muy importante, ¿cómo posiciona la próxima elección en Colombia? ¿Qué está en juego en Colombia?, ¿Y qué nivel de referencia, Arturo, encuentras entre eh, las marchas y movilizaciones del año pasado, allá ocurridas en todo Colombia, pero con ese centro en Cali efervescente eh, de ebullición, hacia estas elecciones? Eh, eh, tanto Francia eh, como Gustavo Petro están logrando retomar esos reclamos, esa calle movilizada. ¿Y cuál es el margen de acción que entiendes que existe? ¿Por qué? De vuelta, los sectores de poder y conservadores están muy atentos, ¿no? Centímetro a centímetro juegan eh, el tironeo de poder. Entonces, cu ¿cuál es tu análisis eh, de esta situación? Bueno, hay personas en Colombia que están mucho más capacitadas que yo para hacer, para responder esta pregunta tuya, porque yo no paso todo el tiempo en Colombia. Los últimos cinco o seis años hemos estado pasando... Cuatro o cinco meses en colombia y estoy inmerso en la situación pero no es lo mismo que estar en el día a día y participar todos los días en los debates políticos pero te puedo decir mis apreciaciones primero bueno francia márquez como ustedes bien experimentaron en la entrevista es yo diría que es el fenómeno social más importante que ha pasado en colombia en lo que va de este ciclo uh, más aún desde los últimos 50 años posiblemente no sé Recordaría tal vez a Jorge Líster Gaitán que fue una, un gran líder populista que entusiasmó a Colombia también de esa forma y la figura misma de Francia Márquez que estamos viendo aquí es una figura profundamente carismática a pesar de que es objeto de ataques racistas por todo lado. Hoy en día en Colombia, horribles algunos de ellos. Entonces yo creo que Francia... Francia y la fórmula y me alegra mucho, me alegró mucho que Gustavo Petro finalmente se decide escoger a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial porque la fórmula, me parece que aquí aplica bien el concepto de fórmula Petro Márquez o, Francia, o Petro Francia, eh, es una fórmula que tiene todos los elementos necesarios para, para ser exitosa tiene la lucidez, el análisis, la experiencia, el carisma, el pensamiento de, de, de, de, en la combinación de ellos dos eh, para hacer. Y por eso yo creo que en Colombia está teniendo tantísima acogida el, el, la candidatura y la campaña de, de Petro y de Franci. Y me parece también que sin duda, como tú dices, la derecha está acechando de todo Todas formas la, la clase media media alta eh, está con miedo se está derechizando y lo que ha pasado en los últimos meses es que sobre todo después de las de las eh, preconsultas partidistas o de los grupos para escoger sus candidatos a la presidencia si bien recordarán ustedes que había la coalición del centro Esperanza había la derecha y estaba la, el pacto histórico, que lo que ocurrió es que ya el centro claramente no es una opción. Mucha gente le estaba apuntando, incluyendo gente de la derecha, le estaba apuntando y de la izquierda al centro, ya fuera con Alejandro Gaviria o con, o con Sergio Fajardo, y claramente el centro no es una opción. Entonces, para las elecciones tendremos dos opciones, dos grandes opciones, la derecha y el progresismo. Eh, Federico Gutiérrez por un lado y Gustavo Petro y Franza Márquez por el otro. Eh, el centro, parte del centro irá con la derecha sin duda, parte del centro será con la izquierda. Y van a ser unas elecciones muy contenciosas, muy importantes. Y yo creo que lo que está en juego para Colombia, que creo que me, me, me, me, me preguntaste, esto es básicamente es todo. Es un modelo, no, no solamente es un modelo económico, es un modelo de país, es un modelo de sociedad, es un modelo de vida.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 bueno, yo escribí para y que circuló y que firmaron muchísimos académicos y académicas, como 150 académicos, decíamos que Francia, eh, Francia Márquez realmente articula el llamado por una nueva Colombia, más aún que Gustavo Petro, aunque juntos yo creo que lo hacen súper bien, como decía, en una forma muy complementaria, y eh, por, precisamente porque ella viene de allí, viene de esa otra Colombia, como tú mencionabas, de la Colombia que no, no ha tenido derecho a existir, de la Colombia que ha sido condenada a la no existencia, de la Colombia de los nadies, como llamas Francia Márquez, pero de la, de la Colombia que también ha sabido mantener una vida digna y que quiere un país donde, como bien dice Francia Márquez también, la dignidad se vuelva costumbre y un país donde podamos ser porque todos somos, que todos puedan ser porque todos somos. Eh... En, ese, en, en, todo este, en todo este mapa, que te agradecemos eh, la generosidad, Arturo, de estar todos estos minutos, de, de destinarnos a este tiempo que en realidad no es a nosotros, sino a toda la gente que está del otro lado, que está comentando y agradecemos enormemente porque hay mucha motivación con esta charla que estamos teniendo con, contigo y que ojalá que sirva como preámbulo de lo que va a ser el encuentro en México en esa novena conferencia. Hay dos puntos que me interesaría poder ver, aunque sea un sobrevuelo más allá de la complejidad que tienen. El primero es pensar en elecciones en Brasil y lo que se estuvo jugando, ¿no? La lógica de la extrema derecha. Lo vimos con Donald Trump en los Estados Unidos, lo vemos con Bolsonaro eh, en Brasil, eh, que inclusive utilizaron todas las herramientas necesarias para la lógica de criminalizar candidatos, sacando de juego a Lula eh, en un momento, para concretamente poder acceder a, al puesto presidencial. Digo, eh, ¿cuáles eh, o sea, ¿cuál son la, las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de analizar los sectores de extrema derecha que parecen empezar a tener un lugar? Inclusive ya no son los de centro derecha, sino los de extrema derecha. Y en esto, ¿cómo analizas que juega la, la lógica de la fake news, de la construcción de falsas noticias? Digo, una lógica como de subjetividad absoluta, ¿no? Digo, Estamos de acuerdo que en la lógica periodística la objetividad posiblemente no existe para nada, pero la subjetividad absoluta parece construir no estos mundos en donde cualquier cosa puede ser posible. ¿no? y Entonces, ¿qué juega la extrema derecha? ¿Qué pasa con esta lógica de subjetividad absoluta que parece colaborar en la construcción de estos sectores políticos? Bueno, eh, es una pregunta también difícil y para el caso de Brasil, pues no me voy a referir particularmente al Brasil porque... No he seguido de cerca lo que está ocurriendo en Brasil, parece de nuevo ser esperanzador eh, en términos de una nueva viraje hacia un gobierno progresista, uh, pero en términos de la derecha o las derechas, porque no es solamente un fenómeno de América Latina, aunque sabemos que en América Latina las derechas son particularmente fuertes, no en vano América Latina es el continente más desigual del mundo, pero también en muchos países del mundo. Y hay una derecha que está muy ligada, obviamente, al modelo de acumulación global. De que es esa derecha que detenta, si no el 1%, por lo menos el 10% del ingreso mundial, uh, al cual buena parte de la, la superclase media alta, porque también, y en esto un analista colombiano que se llama Jorge Luis Garay tiene unos análisis muy interesantes, de las nuevas clasificaciones de los ingresos en las capas más altas, el 0.1%, el 1%, el 10%, y qué significa cada una de estas capas eh, dentro del modelo de acumulación global, pero también dentro del control de los aparatos políticos del Estado, que con frecuencia, como en el caso de Colombia y México, muy en alianza con eh, los sectores paramilitares y, narco, y, y, y, y el capital narco, narcotraficantes, de que es una derecha que, está dispuesta a todo. Yo lo veo particularmente en Colombia y en México. Yo creo que Colombia y México son dos países que comparten um, procesos muy duros, muy dolorosos. Esa gran desigualdad, ese uso, esa proclividad para el uso de la violencia por sus clases dirigentes y que ya se ha vuelto ubicua, que mucha gente ya está dispuesta y lista a usar la violencia a todo nivel en la sociedad. Um, esa clase política... Uh, anquilosada que no quiere soltar el poder porque soltar el poder quiere decir soltar sus, sus uh, gallinas de huevos de oro porque lo que tienen los países son gallinas de huevos de oro entonces es una derecha que está dispuesta a todo y es la, como dicen en inglés es the wild card, no sé cómo se dirá en español, es como la la, la variable estocástica más impredecible bueno, estocástico no se puede predecir ¿Qué, qué es, qué va, ¿Cómo va a responder esa derecha, por ejemplo, en Colombia en el caso de un, un muy cercano, muy posible triunfo de eh, Petro y Francia Márquez? ¿Hasta, hasta, ¿Hasta qué punto van a estar dispuestos a desatar caos y violencia en el país para retener su poder? Y a mí me da mucho miedo, sinceramente les digo, que puedan... Hacerlo de esa forma, ya sea a través de fraude electoral, fomentar el caos, intentos de asesinato, eh, crear falsas noticias que ya están empezando a circular, bueno, muchas están circulando sobre lo que Petro va a expropiar, es decir, a, de acuerdo a esta derecha y a los fake news, Petro va a expropiar hasta, no sé, hasta los calzoncillos de la gente, es una cosa bien ridícula, si a quien tenga tres calzoncillos le expropian dos y se queda con uno. Es una cosa, pero impresionantemente la gente aparentemente se cree estas cuestiones. Entonces, yo creo que eh, lastimosamente ha sido un, un efecto tal vez no, no buscado de la globalización neoliberal, pero que estaba involucrado en el modelo que fue esta gran desigualdad social que ha producido y que se ha convertido en una fuerza política de derecha muy renuente al cambio y muy violente, muy brutal. Eso es lo que se me ocurre decir. No sé si tiene Art sentido para ti o no, pero... Sí, no. claro que sí, claro que sí, Arturo, digo, y es, eh, es brutal esto que dices porque es como un, es un armado, este, es un armado muy complejo que se ha estructurado eh, con sociedades eh, en donde también la, la estructuración de la violencia es parte del y es muy dramática, y pensaba en eso Arturo, digo, irme al, al último punto que tenía previsto en relación al tema de la guerra en Ucrania, no digo, porque en este mundo evidentemente multipolar eh, donde uno podía llegar a entender que la forma de resolver algunas cuestiones podía ir por otros lugares, la retracción hacia un conflicto bélico brutal, brutal. Eh, de trincheras pero con armas de última tecnología, eh, de devastación de, de la sociedad, en donde plantea también una cantidad de una serie de discusiones con respecto a, a los migrantes de primera y de segunda, ¿no? Una Europa que abrió las puertas decididamente a ese tipo de migración, pero que si la migración es siria eh, se plantea que esos no son migrantes válidos para entrar en nuestros territorios. Entonces, digo, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo entiendes esta lógica de mundo multipolar que parece dirimir las cosas como el peor mundo eh, bipolar de hace muchas décadas atrás? ¿no? Sin duda. Yo creo que la guerra en Ucrania es, de nuevo, una consecuencia del modelo de globalización capitalista. No solamente, pero en buena parte es esto. Y lo que voy a decir, no quiero que en ninguna forma se lea o se entienda como que estoy justificando lo que Rusia está haciendo en Ucrania, porque eso no tiene justificación. Pero sí creo que es importante ponerlo en contexto. Y diré las, las, las dos o tres puntos. Primero, es una confrontación entre imperios. Yo creo que para mí eso está claro. Eh, Rusia, un, digamos un imperio menor, pero un imperio de todas formas en relación al occidente, la OTAN, uh, uh, bueno, eso es lo primero. Segundo, eh, es una situación donde claramente se ve que la geopolítica hoy en día se ha convertido en una relación de fuerza profundamente destructiva. Esto no lo digo yo, en cierta forma, esto lo dice, y, y les recomiendo que miren, un filósofo muy bien formado, un filósofo ruso, que se llama Alexander, Alexander Dugin. Es Dugin n Hay varios YouTube, muy pocos YouTube de él en inglés. En, en, no sé si en español habrá alguno en Internet. Pero Dugin, según entiendo, es el filósofo de cabecera de Vladimir Putin. Y la teoría de Dugin es la siguiente. estamos La geopolítica es una relación de fuerzas. Estamos en una especie de conflicto entre civilizaciones o proyectos civilizatorios. La civilización occidental hegemónica ha ido imponiéndose sobre las otras culturas y de civilizaciones del mundo y estas están reaccionando y nosotros como rusos que hemos sido una, una civilización muy importante tenemos que reaccionar y tenemos que protegernos de esta hegemonía civilizatoria occidental entonces por eso Dugin está de acuerdo en que Rusia tiene que usar la fuerza si es necesario para, para mantener su lugar como una opción civilizatoria para el resto del mundo dentro de una constitución policéntrica de muchas civilizaciones incluyendo china occidente rusia tal vez el islam como las principales hay otro factor que me parece muy interesante y esto lo analiza un politólogo de la universidad de chicago que es un politólogo liberal pero muy muy original muy interesante y, y lo encontrarán en youtube se llama el apellido es aquí puedo anotar en el en el chat o no creo que no bueno no se puede es mir Mirsheimer, mir si ponen uh, en, en internet tal vez buscan eh, las raíces del conflicto en ucrania les va a aparecer y él dice en relación en relación con la crisis de ucrania del 2014 creo que fue pero el análisis sigue siendo válido hoy en día según dice él que Rusia está reaccionando que realmente la, la, la culpa fundamental, la causa fundamental de la guerra en Ucrania hoy en día, lo que pasa en Ucrania, es el occidente en el sentido de que ha estado empujando a la Rusia cada vez más, desde la Cádiz, la Unión soviética, violando los acuerdos reales o de palabra por lo menos eh, con Rusia, de que no iban a empezar a incursionar en el ex espacio soviético, porque Rusia todavía tiene sueño imperial soviético, y que han humillado progresivamente, han estado humillando a Vladimir Putin y al liderazgo soviético eh, con todas esas derrotas desde la guerra de los Balcanes hasta todo lo que ha ocurrido en el este de Europa hoy en día. Y yo creo que, como digo, esto no justifica para nada lo que Putin, la guerra en Ucrania, porque es una guerra horrible, yo creo que nadie en el mundo ya quiere seguir viendo esas noticias todos los días tan dolorosas, pero que de todas formas hay que tener en cuenta estas explicaciones para no caer en una posición tan facilista diciendo ah Occidente somos los buenos y tenemos que destruir a esos rusos porque eso solo va a agravar el conflicto. Arturo. Eh, la verdad que es enorme el placer de, de hablar contigo, en serio, es, es una clase magistral y de verdad para poder profundizar y porque aparte sin estas segundas, terceras, cuartas, décimas lecturas necesarias para entender... Que las complejidades, bueno, son tantas que si uno no tiene en cuenta las interacciones es muy difícil por lo menos empezar a pensar el mundo que, que nos está tocando vivir. Arturo, eh, la invitación ya está hecha hacia la novena conferencia. Ahí nos encontraremos, eh, digo, no nosotros todos los que participen eh, para poder también eh, participar, disfrutar y estar eh, en ese encuentro que harás el jueves 9 de junio. Entiendo, ambiente, bienes públicos y cambio climático. Es así, ¿no? Sí, bueno, ese es el título de, de la, de la, el de la el área temática sí, sí. el título de mi conferencia no sé todavía exactamente cuál será, pero tendrá que ver con esa nueva narrativa de la vida que surge, que está surgiendo en América Latina articulada en un entramado de conceptos que lo menciono muy rápidamente que son territorialidad, comunalidad, autonomía, transiciones y pluriverso, reexistencia y política en femenino. Entonces es, eso está en, en, y que surge la interfaz entre movimientos sociales y, y academia crítica Y que se está constituyendo como una posibilidad, por lo menos De una narrativa de la vida diferente a la narrativa liberal, secular, capitalista, patriarcal Ahí estaremos, ¿eh? en primera fila Y ya te convocamos este, para, para hablar en Claxo TV también Y poder tener una charla ahí porque siempre hay cosas para, para renovar el pensamiento con tus palabras. Arturo, muchísimas gracias por este encuentro, un gran placer, en serio. Muchas gracias a ustedes, confío en que no hablé demasiado rápido, a veces me acelero un poquito, pero no, bueno. No, no, no, para nada, lo más mínimo, muy clarísimo todo, así que gracias por el encuentro. Bueno, chao, chao. Chau, chau. Arturo Escobar estuvo aquí con nosotros. Un placer. Este es el placer enorme que nos da la posibilidad del Infoclaxo. Eh, eh, agradecerle a él y a toda la gente, a todos los centros miembros que están participando en esta transmisión, que se están sumando, que están eh, participando activamente en la difusión de la novena conferencia. Y ahí estaremos en vivo, obviamente. Eh, Arturo Escobar estará ahí, estaremos seguramente hablando eh, con él eh, y obviamente con todos los invitados e invitadas que participarán, que realmente son muchísimos. Así que digo, es el momento de conferenciaclaxo.org para formar parte por lo menos de los 6,100 personas que ya están inscritas e para la conferencia y que van a participar. ¿Separamos? Y ya estamos con el Cine Minuto, anticipo del Festival de Cine de Claxo de la novena conferencia.